Buenas noches queridos amigos, amigas que nos siguen domingo a domingo en coordenada sur eh, un saludo especial, un domingo lluvioso en la ciudad de La Paz eh, un saludo desde La Paz a nuestro compañero de trabajo Andrés Salari que continúa en Buenos Aires y desde Buenos Aires Andrés nos va a a presentar los temas más novedosos de esta semana. Esta semana ha sido una semana frenética, con una velocidad informativa en el campo geopolítico que ha sorprendido a, al mundo entero, eh, a unos más que a otros, eh, pero que en algunos países eh, se han hecho a los desentendidos por una información que Andrés la va a presentar en, un, en, un, en unos minutitos, eh, a los medios de comunicación hegemónicos han estado dándole la espalda a una denuncia eh, estremecedora que compromete a uno de los gobiernos más importantes del siglo XX y XXI eh, y por lo tanto eh, esta, esta, este programa va a estar concentrado fundamentalmente en el análisis de este hecho que desde mi punto de vista eh, constituye uno de los centros de gravedad que explican eh, hoy el conflicto Rusia-Ucrania eh, digitado desde los Estados Unidos y eh, con la OTAN y la Unión Europea como cabecera de playa. Así que buenas noches eh, querido Andrés esta semana ha sido una semana intensísima, no solamente por esta denuncia, eh, por este artículo de denuncia que ha hecho uno de los periodistas más consagrados de los Estados Unidos, eh, pero también esta semana ha sido una semana muy movida por el viaje que ha hecho el presidente Zelensky a la Unión Europea, ha, ha estado presente eh, en el Reino Unido, también creo que se ha reunido con el presidente Macron en Francia y ha hecho declaraciones eh, importantísimas. Pero también esta, esta semana hemos tenido eh, la comparecencia del presidente Biden en el Congreso norteamericano, su segunda su segundo informe a la nación, en el que ha destacado, el que se ha destacado fundamentalmente una declaración de guerra contra China, eh, de una manera cada vez más abierta, más explícita, y por supuesto, eh, hemos tenido eh, un. Eh, estamos viviendo oh, circunstancias dramáticas que consternan al, al mundo entero, como el terremoto en la frontera um, de Turquía y Siria, que también tiene que ver con la geopolítica. Y finalmente, el anterior fin de semana, el día domingo, para América Latina, especialmente para los movimientos progresistas, ha sido un día de fiesta. El presidente Lazo ha sufrido una derrota estrepitosa, en un referéndum al que él mismo convocó con la intención de relegitimar un gobierno alicaído y probablemente hoy viviendo sus días más lóbregos como gobernante de nuestro eh, de, del Ecuador. Así que, Andrés, en tu condición de periodista, danos eh, el panorama de otro periodista que ha hecho que ha estremecido eh, al mundo entero con su, eh, con su eh, artículo que salió este día, este miércoles. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande. Otro para todos quienes nos siguen a través de la pantalla del Avia Yala, aquí en Coordenada Sur. Obviamente que vamos a hacer el tratamiento desde esta, desde esta latitud, desde esta coordenada, como estamos acostumbrados. Y el tratamiento de hoy tiene que ver vamos a poner el foco justamente como vos anticipabas, en un atentado terrorista que realizan los que en nombre de la democracia nos tienen acostumbrados, aunque los medios hegemónicos lo oculten sistemáticamente, a utilizar este tipo de acciones para eh, impulsar la democracia en todo el continente. Hay una denuncia, hablamos obviamente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, hemos tocado aquí el caso del gasoducto del Nord Stream, que lleva gas desde Rusia hasta Alemania. Recordamos que en el segundo semestre del año pasado explotó el gasoducto misteriosamente. Primero parecía que había una fuga, después se confirmó que era una explosión. Washington le echó la culpa a Moscú. Una cosa que es medio rara, porque sería como que el gobierno de Bolivia le tire una bomba a la planta piloto de litio, ¿no? O sea, es medio extraño que un gobierno se ataque a sí mismo. Ya vamos a estar desarrollando con mayor detalle el caso, eh, pero lo cierto, y también hay, hay controversia en torno a la denuncia del, del periodista, que es Seymour Hersh, es eh, estadounidense, es una persona mayor, y hay controversia porque en los, ha hecho muchas denuncias muy contundentes en las últimas décadas, pero ahora se le está criticando que lleva adelante o difunde algunas denuncias solo con una fuente, eh, y que además es anónima. Lo que está denunciando ahora es que hubo una acción terrorista deliberada organizada por el gobierno de Estados Unidos para volar el gasoducto que lleva este recurso natural desde Rusia hasta, la, hasta Alemania. Lo que yo les propongo que hagamos hoy es que repasemos algunos elementos que vamos a poner en pantalla para ver si la denuncia de Hersh, al final podemos de, de, eh, ponernos de acuerdo, Juan Ramón, o no, en si esta denuncia... ...es verosímil o no. Podemos proponer ese ejercicio para definirlo al final del programa. Vamos a ver cómo es la denuncia desde el canal France Press... ...que me pareció que las periodistas tienen una posición muy interesante. Vamos a ingresar en tema con ese material. es que Estados Unidos en junio del año pasado, por orden directa del presidente Joe Biden... ...mandó a un grupo de buzos de la Marina estadounidense a que realizara una operación especial aprovechando unos ejercicios que realiza la OTAN anualmente en el mar Báltico, llamados Baltops, en este caso Baltops 2022, para colocar explosivos en los gasoductos Nord Stream, unos explosivos que la Armada Noruega, aliada determinante de Estados Unidos en este plan, hizo detonar tres meses después en septiembre de 2022. Bien, la premisa de esta investigación es preguntarse por qué Rusia, que ha sido acusada por Estados Unidos ¿no? como eh, responsable de estos sabotajes, habría estado interesada en destruir una infraestructura tan clave. El Nord Stream 1 era una infraestructura clave, una gran fuente de ingresos para Rusia, y por otro lado suponía un vínculo de enorme dependencia entre Europa y Moscú, particularmente entre Alemania y Moscú. Entonces Seymour Hersh se pregunta por qué ningún gran medio de comunicación occidental ha indagado eh, en estos uh, sabotajes ni siquiera después de las declaraciones de las autoridades estadounidenses tan en contra ¿no? del Nord Stream como cuando el mismo Joe Biden, recordemos, en febrero, el 7 de febrero de 2022, dijo abiertamente al lado de Olaf Scholz que si Rusia invadía, se acabaría el uh, Nord Stream. ¿no? Mientras Tammy Horp, portavoz de la CIA, en una afirmación parecida, dijo esta afirmación es total y absolutamente falsa. Bueno, quién va a investigar a Estados Unidos, Rosas, si Estados Unidos es el policía del mundo? A ver. Bueno, la CIA desmiente, así que todo lo que la CIA desmiente después se termina confirmando, ¿no? Eh, Algunos algunas fragmentos muy cortitos de la nota de hersch El presidente Joseph Biden consideró que los gasoductos eran un vehículo para que Putin utilizara el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y, y territoriales. Esa ruta directa que evita pasar por Ucrania había sido una bendición para la economía alemana, dice Hersch, que disfrutaba de abundante gas natural ruso barato, suficiente para hacer funcionar sus fábricas y calentar sus hogares, al tiempo que permitía a los distribuidores alemanes vender el gas sobrante a toda Europa Occidental. Desde el principio, Washington y sus socios antirrusos de la OTAN consideraron que el Nord Stream era una amenaza para el dominio de Occidente. Los temores políticos de Estados Unidos serán fundados, dice Hirsch. Putin dispondría ahora de una importante fuente de ingresos adicional y muy necesaria y Alemania y el resto de Europa Occidental se volverían adictos al gas natural a bajo coste suministrado por Rusia. Ahí está el mapa, lo estamos viendo. Se terminó el Nord Stream cuando lo detonaron con una bomba. Seymour Hirsch presenta detalles de una fuente en el que acusa a algunos funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, incluido el presidente Biden, que tiene, y lo vamos a ver en el programa con Ramón, algunos intereses en, en Ucrania que yo no termino de descubrir, pero que son bien suspicaces. Sí. Bueno, estamos estamos viendo, Andrés, el mapa eh, que muestra que registra la, eh, el gasoducto ...desde el noroeste de Rusia... ...que pasa por el mar Báltico... Eh, ...y que llega a un puerto de Alemania... ...tiene más o menos como 1.250 kilómetros de extensión... ...es uno de los gasoductos más grandes... ...que tiene el mundo entero... Eh, ...este gasoducto iba a transformar prácticamente... Eh, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, no solamente Rusia y Alemania, era, y por eso decía al principio, este gasoducto en realidad vendría a, a, a darnos un conjunto de explicaciones acerca de la, de la, del conflicto Rusia-Ucrania, el involucramiento de la OTAN y obviamente. ...el sometimiento de la Unión Europea... ...la geopolítica energética global... ...Andrés y, y los que nos, nos están mirando... ...giraba en torno precisamente a este, eh, a este... ...a este segundo gasoducto... ...porque ya Rusia había construido un primer gasoducto... ...el primer Nord Stream 1... ...y que pasaba por territorio de, eh, eh, de Ucrania para proveer gas a Alemania. Alemania se estaba beneficiando en los últimos 10 años con un gas barato que estaba impulsando la economía alemana, la industria y que además abarataba los costos de la población alemana, pero eh, el gas no solamente era para Alemania, el, el gas le llegaba a Italia y el gas se distribuía a otros países en Europa. Por lo tanto, esta, este gasoducto que tiene una inversión, este segundo gasoducto, el Nord Stream 2, eh, que tiene una inversión superior a los 12 mil millones de dólares y que se lo ha hecho eh, eh, bajo, el, bajo el mar, ¿no es cierto? Eh, era un gasoducto que iba a transformar, por un lado, la economía de Rusia... Por otro lado, la economía de Alemania y en el caso de Rusia se estimaba, Andrés, que la exportación de más de 55 mil millones de metros cúbicos de gas, creo, que se, que se exportaba a Alemania a día, esta, esta exportación le significaba, est, estimadamente, eh, hay, una, hay una estimación, de más o menos en los próximos 10 años del 40% de los ingresos netos de la economía rusa. Fíjate la dimensión económica que tenía la, eh, los beneficios económicos para Rusia. Y en el caso de Alemania, les reducía los costos de la energía, era energía barata, energía medioambientalmente aceptable, ¿no? pero que además ponía a Alemania... Sí, fortalecía el desarrollo industrial tecnológico y ratificaba la vanguardia de la potencia económica alemana en, eh, en la Unión Europea, probablemente mucho más arriba que, que Francia y el Reino Unido. Entonces, el eh, esta, esta, uh, este atentado terrorista, la destrucción eh, de, de, este, eh, de este gasoducto, efectuado según el periodista eh, Hersh, Hersh. Eh, Seymour, Seymour Hersh, según él, fue efectuado por buzos altamente especializados en el Centro de Salvamento y Buceo de la Marina de los Estados Unidos, le pusieron durante unas maniobras que realizan periódicamente en el mar Báltico la OTAN, pusieron C-4, que es un explosivo que tiene probablemente 5 o 10 veces más potencia que la dinamita, ¿no es cierto? Y entonces, en una combinación, eh, en, en complicidad con Noruega, eh, Estados Unidos, es lo que dice el, el periodista Hersch, se habría realizado este acto de terrorismo. Ahora bien. Además, además Juan Ramón, perdón, sí, sí. pusieron primero la carga, y claro, no la iban porque utilizaron los ejercicios militares que vos mencionabas, que se hacen anualmente, y pusieron eh, para detonarla por control remoto. Entonces después pasó otro, o un avión, aparentemente, o un helicóptero, no recuerdo exactamente, lanzó unos sonares al océano, tres meses después de los ejercicios, para que no, obviamente, si se hacían los ejercicios y al otro día explotaba el gasoducto, era un problema. Para armar eso bien y quitar cualquier huella del accionar de Estados Unidos, utilizaron ese mecanismo. Exacto. Ahora, sigamos con, esta, con este análisis, Andrés, eh, de la voladura de este gasoducto. Eh, ¿A quién beneficiaba? Eh, este gasoducto y se ha, se ha escrito bastante sobre, sobre los beneficios de ese gasoducto, beneficiaba a una relación geoestratégica entre Rusia y la Unión Europea. Insisto, colocando a Alemania en la vanguardia del desarrollo económico con energía barata. Primero. Segundo, este gasoducto facilitaba la propuesta de Rusia de una alianza con la Unión Europea para preservar la paz a largo plazo. Por lo tanto, fíjate, el bombazo que le ponen al gasoducto no solamente rompe eh, la relación energética entre Rusia y Alemania, sino que echa al, al tacho la posibilidad de una coexistencia pacífica entre Rusia y la Unión Europea. Por supuesto, eso no le interesaba en absoluto a los Estados Unidos porque eso le permitía a la Unión Europea tener un margen de autonomía respecto a la dependencia histórica desde la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Y de hecho, el propio Scholz, antes de asumir el, eh, su, su responsabilidad como primer ministro, como, eh, ahí como canciller de Rusia, y estaba entusiasmado con este proyecto que en realidad la, la, la, la, la canciller Merkel lo había impulsado con un gran entusiasmo porque Merkel sí tenía plena conciencia de lo que significaba el abastecimiento de un gas barato desde Rusia para su país. Ahora bien, el otro dato y creo que, que creo que es importante, uh, Andrés y queridos amigos, amigas, es que este, este, eh, esta intención de torpedear, de destruir el gasoducto no es, eh, no, no es reciente. Esta ha sido una intención de, que, que viene desde el gobierno del presidente Trump, pero incluso... El presidente Trump, en una declaración explícita, señaló que si se complotaba, que, que si se saboteaba el gasoducto Rusia-Alemania, iba a provocar la tercera guerra mundial. Fíjate que el propio Trump tenía conciencia de lo que iba a significar, ¿no es cierto?, el sabotaje de este. De, y lo que hizo Trump fue presionar diplomáticamente a la, a, la, a, la, a la canciller Merkel para que pueda dilatar, para que pueda eh, bloquear la continuidad de este gasoducto. Incluso Trump, a dos horas antes de dejar la presidencia, aplicó un conjunto de medidas de unas sanciones unilaterales a eh, las empresas encargadas de la construcción de este gasoducto. Y finalmente, para este, terminar este comentario, el tema acá, fíjense, es que no es el, el sabotaje y las consecuencias del sabotaje, si bien están dirigidas a frenar el desarrollo energético de Rusia, el, el de eh, proyectar una relación pacífica con la Unión Europea, ¿no? acá no era solamente Rusia, el país beneficiado. El Nord Stream fue construido por un, eh, por un conglomerado de empresas, la Gazprom, por supuesto, que tenía el 51%, pero también empresas de los Países Bajos, empresas de la propia Alemania y, creo, alguna empresa de Francia. Por lo tanto, eh, fíjate que esta, este acto de terrorismo termina socavando la propia inversión de países europeos ¿Ah? y por supuesto eh, golpeando duramente la economía de la empresa de gas más grande del mundo que es Gazprom. Bueno, es una batalla geopolítica y ese tema de la tercera guerra mundial, Juan Ramón, me parece que es clave porque yo tengo la sensación de que estamos en medio de la tercera guerra mundial y en algún punto no nos dimos cuenta, ¿no? Y esto es lo que piensan estos sectores ultraconservadores que están enquistados en la burocracia de Washington. Por ahí estaba leyendo alguna de, alguna, algún fragmento de la cosmovisión de esta gente del proyecto para el nuevo siglo americano, del que forma parte Victoria Nolan, una de las organizadoras del ataque, y ellos sienten que la Tercera Guerra Mundial está por venir, ¿por qué? Por el expansionismo territorial, el militarismo y lo que ellos entienden como la política hegemónica de Rusia y de China. ¿Sí? a la que liga, ligan a ese poder a la Alemania nazi y a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esta visión del mundo, por supuesto que este gasoducto es lo que le da, eh, lo que le da recursos a esa potencia eh, hegemónica que Estados Unidos interpreta en Rusia y en China. Bueno, con China son otros los motivos, pero tiene que ver eh, en la misma batalla que estamos viviendo y en lo que vos mencionabas y venimos viendo en los últimos meses, de una actitud tremendamente agresiva por parte de Washington hacia Pekín. Según esta, esta visión ultraconservadora, los poderes insatisfechos con el orden internacional establecidos aprovechan la debilidad y la laxitud de las democracias occidentales para adoptar una actitud nacionalista, militarista y cada vez más belicosa. Entonces, con esa visión, claro, tenemos que atacar, tenemos que generar una guerra entre entre o generar el ataque de Rusia a Ucrania, que fue provocado a lo largo de muchísimos años, atacar de esta manera el gasoducto, que es lo que le puede dar recursos eh, a Moscú, y también bombardear la relación entre Moscú y Europa Occidental, que es algo clave para, para los intereses de Washington y que a vos te llamaba la atención en los últimos tiempos, lo has expresado muchas veces. ¿Cómo es que Europa no se para y dice, momento, nosotros tenemos intereses, necesitamos energía, tenemos que tener un vínculo con Moscú y Estados Unidos se lo prohíbe. De hecho, acabamos de ver que hubo una presión extraordinaria para que Olaf Scholz mande los famosos tanques de guerra al frente ucraniano. En fin, propongo que hagamos una pausa y después, veamos, de nos adentremos en Victoria Nuland, que es una funcionaria clave para entender la política de Washington en Ucrania y en la relación con Moscú. Y para, para seguir descarbando, a ver si es verosímil la eh, denuncia que hace Hersch acerca de que quien organizó este acto terrorista fue el gobierno de Estados Unidos. Ya regresamos en coordenadas. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Segundo bloque de coordenada Sur. A ver, vamos a situarnos en el año 2014, Juan Ramón y toda nuestra audiencia. En Ucrania hubo un golpe de Estado. Removieron al presidente Víctor Yanukovych, que era más cercano a Moscú. ¿Para qué? Para obviamente poner gobiernos eh, aliados a los intereses de Washington y que ellos, lo llaman, tengan una relación más cercana con Europa y se alejen de la esfera de Moscú. Recordemos que Ucrania obviamente tiene límite con la Federación Rusa. Victoria Nulan fue una funcionaria clave en esa movida, es muy parecido el golpe que organizaron en Ucrania al que organizaron en el Estado Plurinacional de Bolivia, llevando adelante e impulsando un proceso de desobediencia civil. No vamos a, tratarlo, a poder tratarlo con detalle en el programa de hoy, pero es muy interesante si alguien quiere seguir por su cuenta, ese proceso realmente vale la pena. Ahora lo que vamos a ver es a Victoria Nulan, entonces func funcionaria diplomática para la región, visitó cinco veces en los últimos dos meses antes del golpe a, a Kiev. Había una, una manifestación civil muy grande en, la, en lo que se conoció como en el Euromaidán y se va a reunir con eh, Víctor Yanukovych, el presidente ucraniano, que la recibe y después se va a producir una escucha telefónica que la pone en aprietos. Vamos a verlo. Una conversación muy poco diplomática sobre la transición en Ucrania hace que Estados Unidos se disculpe ante la Unión Europea. La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Europa, que el jueves se reunió con el presidente Víctor Yanukovych para abordar la crisis ucraniana, hablaba con el embajador de Estados Unidos en Ucrania cuando alguien grabó sus palabras en una fecha desconocida y las colgó en Internet. Ambos hacían alusión a la oposición ucraniana y descartaban al exboseador Vitaly Klitschko como posible miembro del gobierno. So that would be great. I think Yatz is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's he's the guy, you know, what he needs is a and Tony book on the outside. Fuck the EU. No, exactly. And that's where the unfortunate comment arises. I'm obviously not going to comment on private diplomatic. No voy a comentar, dice Victoria Nuland. Voy a hacer un breve contexto para Ramón. Eh, para también entender qué sucedió ahí. Lo que trascendió mediáticamente en el momento fue que Victoria Nuland le había faltado el respeto a la Unión Europea porque había dicho fuck de UA, ¿no? que es la Unión Europea. ¿Qué pasaba? Todavía no había caído Yanukovych, no se había consolidado el golpe y Victoria Nuland estaba hablando con el embajador de Estados Unidos y estaban diciendo quién debía ser el gobernante, Juan Ramón. ¿Quién debía gobernar Ucrania? Lo estaba decidiendo Victoria Nuland en esa charla, con el embajador de Estados Unidos. Cuando el embajador dice, deberíamos avisarle a la Unión Europea, ¿no? O dialogarlo con ellos. Ahí es donde Victoria Nuland le dice, fuck la Unión Europea, que se vayan al carajo. Pero es tremendo, porque lo que, lo que en realidad nos muestra la charla es, un, es eh, una comunicación en la que ellos están decidiendo quién va a ser el próximo presidente de Ucrania, cuando todavía Víctor Yanukovych... Estaba en ejercicio de funciones, todavía no había sido derrocado. mira ahora lo siguiente, Juan Ramón. Victoria Nulan sale de esta charla que vi. Al principio de la nota vimos el encuentro de Nulan con Yanukovych. Sale de la charla y le va a declarar esto a la prensa en Kiev. Es la tengo no después de nuestra reunión, que el presidente Yanukovych sabe lo que tiene que Vimos el rostro, ¿no? Dice, dice Victoria Nuland, no tengo dudas de que después de la reunión que tuvimos, el presidente Yanukovych va a saber lo que tiene que hacer. Es impresionante. Y después... Y además me parece impresionante cómo le habilitaron a, a los funcionarios de Estados Unidos. Por supuesto que este proceso tiene también sus complejidades. Pero cómo les habilitaron para que lleven adelante todo este, este proceso golpista. Mirá, esta imagen es muy buena, Juan Ramón. Victoria Nulan. Vamos a ver si la, si la podemos poner con el cuadrito, la nota que sigue. Reparte, va a la plaza del Maidán. Todavía no había caído el gobierno. Mirá, a repartir pan, Juan Ramón, a los, a los manifestantes... Y a la policía. ¿Te imaginas vos a la, a la subsecretaria de Estado de América Latina llegando durante los 21 días a repartirle pan a la policía? Es espectacular, ¿eh? Ahí la señora le rechaza el pan. No. Llévatelo mejor, no quiero más raqueta. Bueno, así, así se mueven estos compañeros. Esto es lo que. esta es la manera en la que operaron y la injerencia que tuvieron en el. Golpe contra Víctor Yanukovych. Por supuesto que esta imagen refiere a la revolución de colores y a todo el manual de proceso de desobediencia civil eh, que podemos estudiar si, si nos interesa el caso. Después de esto, Juan Ramón, Victoria Nuland vuelve a Washington. Y esto es muy interesante por, lo que, por el análisis geopolítico que vos hacías antes del corte. Va a una reunión a rendir cuentas. Uh -huh. ¿Con quién es la reunión? ¿Quién la, quién, ¿A dónde es? En una sede de Exxon y de Chevron. Entonces, vamos a ver, yo le, yo le hice la, la, el doblaje a Victoria Nula. Vamos a ver un primer eh, corte de eso. No necesito contar en este auditorio que son tiempos históricos y desafiantes para el pueblo de Ucrania, para nuestras relaciones con Ucrania y para las personas que en cualquier lugar les preocupa el futuro de este gran país. El mundo está mirando el drama que acontece en el centro de Kiev. Luego de que la sangre fuera derramada por las fuerzas de seguridad en noviembre, el movimiento también se volvió por la justicia y los derechos civiles. Ucrania merece tener un gobierno. Los ucranianos merecen tener un gobierno que los respete, que los escuche, que los proteja. Un prominente empresario ucraniano me dijo que el mayor logro del movimiento social es que prueba que el pueblo de Ucrania no volverá a apoyar ningún presidente, ahora o en el futuro, ...que no los lleve a Europa. Estamos junto al pueblo de Ucrania en su búsqueda por justicia... ...dignidad humana, seguridad, el regreso de una economía saludable... ...y por el futuro europeo que eligieron y que se merecen personas de todas las edades de todas las clases son los dueños de su futuro y salieron a las calles para demandar un futuro europeo lo que están haciendo pacíficamente con gran coraje desde su independencia en 1991 estados unidos ha apoyado a los ucranianos a construir objetivos democráticos instituciones a promover la participación cívica y las buenas instituciones todo con la precondición de que ucrania pueda alcanzar su ...sus aspiraciones europeas. Hemos invertido 5.000 millones de dólares... ...para asistir a Ucrania en estos objetivos. El apoyo de las personas de esta sala... ...es absolutamente esencial. Les agradecemos por todo lo que han hecho. Les agradecemos por esta sociedad de tantos años... ...y esperamos continuar junto a ustedes... ...hombro con hombro. ¿Por qué Juan Ramón, Exxon y Chevron... Sí. ...tienen tanto interés... ...en que no haya un gobierno en Ucrania con buenas relaciones con Moscú y que haya otro mucho más cercano a Washington y a la Unión Europea. La declaración y la puesta en escena de Nulan cuando regresa de la plaza indica evidentemente que parte de ese financiamiento para desestabilizar al gobierno vino de las empresas petroleras. Vos conocés muy bien el financiamiento para la democracia en Bolivia, Juan Ramón, de todos los 90, de los principios de los 2000, 5 mil millones de dólares para Ucrania, Juan Ramón. Es un número impresionante. Vamos a ver una más de Victoria Nulan ahí en esa reunión. Pasé más de dos horas con el presidente Yanukovych. Fue una conversación dura, pero también realista. Ahora lo que se requiere son pasos inmediatos para desescalar la situación de seguridad y pasos políticos inmediatos para terminar la crisis y traer Ucrania de vuelta a las conversaciones con Europa y con el Fondo Monetario Internacional. Hay reformas que el Fondo Monetario insiste en ver como necesarias para conseguir una larga salud económica para el país. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también enviará señales positivas para los mercados privados y aumentará las inversiones directas que Ucrania Ucrania necesita urgentemente. No hay otro camino para lograr estabilidad política y crecimiento económico a largo plazo para Ucrania. Entonces es hora de terminar el trabajo. Como el vicepresidente Biden remarcó anoche, el presidente Yanukovych tiene una opción. O sigue el camino que lo lleva a la división y al aislamiento, o toma decisiones inmediatas para afrontar la crisis y comienza un diálogo genuino con la oposición. Dos elementos acá, Juan Ramón. El Fondo Monetario Internacional, en el discurso de Victoria Nula. Hubo el golpe y después del golpe vino el acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Historias que conocemos muy bien en América Latina con estos cambios de régimen. Y lo otro, esto sucedió en el año 2014, gobernaba Obama, Biden era el vicepresidente, y Victoria Nuland, viste que dijo, como dijo el vicepresidente Biden anoche, Yanukovych tiene dos opciones. ¿Qué tiene históricamente el, vice, el vice, entonces vicepresidente Biden, ahora presidente, con Ucrania? Después del golpe, Juan Ramón entró a trabajar en una de las petroleras que fueron esas inversiones privadas que necesitaban llegar. Fue a trabajar el hijo de Joseph Biden. Hunter Biden fue a trabajar como vocero de una de las petroleras que empezó a buscar gas en Crimea, el territorio que después fue anexionado por Rusia. Entonces, y fíjate que la guerra ahora explota con Biden en la presidencia. ¿Qué intereses tendrá Biden o qué vínculo con estas petroleras? Eso no los habría que investigarlo mejor o yo no lo investigué, pero sí me parece un dato importante y me parece que lo que hemos visto en pantalla hoy demuestra un papel de injerencia y un, un, una cantidad de recursos impresionantes para que eh, Ucrania salga de la esfera eh, Rusia y se acerque a los intereses de Washington y de Europa, obviamente, con estos recursos naturales millonarios que están detrás. Bueno, pero también eh, hay que hacer un par de apuntes, Andrés, eh, y, y tiene que ver quiénes son los beneficiarios de la destrucción. Bueno, primero los beneficiarios de la salida de Yanukovych. Ya sabemos quiénes fueron los beneficiarios y cómo se puede, cómo se canaliza. Ese, ese tipo de beneficios, que es una especie de cascada de empresas norteamericanas que llegan a Ucrania, se establecen y empiezan a tomar el mando económico de Ucrania. Entre ellos, además, están los intereses militares, los intereses de las operaciones especiales, mirando hacia Rusia. Entonces... En este mapa geopolítico, lo que, lo que Estados Unidos ha estado haciendo en los últimos años, desde el golpe del Maidán del, do, del 2014, es acercar a Ucrania, a la Unión Europea, a, a que forme parte de la OTAN para provocar al oso ruso, es decir, para armar la guerra. Y de esto, obviamente, Ucrania la primera víctima, ¿no es cierto?, eh, de esta maniobra geopolítica. Es una maniobra desalmada, es una maniobra de verdad trágica para el pueblo, para el pueblo eh, ucraniano. Y por otra parte, la maniobra energética, esta la de bloquear el Nord Stream 1 y de destruir el Nord Stream 2, el gasoducto, para romper esa relación entre Rusia, Alemania y la Unión Europea. Los beneficiarios directos, Andrés, por supuesto que son los Estados Unidos, a nadie le cabe la menor duda, es lo que dice el periodista Seymour Hersh, ¿no es cierto? El primer beneficiado de la destrucción del gasoducto Nord Stream 1 y 2 son los Estados Unidos y por eso es que este su artículo identifica con una claridad meridiana que los actores que intervienen en esta decisión de destruir el Nord Stream son el asesor en seguridad del presidente Biden hoy, que es el señor Jack Sullivan, ¿ah? eh, que es el que convoca al grupo de la CIA y al jefe de operaciones especiales para que evalúen eh, la manera de destruir el gasoducto. No para, no, para, uh, no para evaluar si se puede destruir el gasoducto, como dice Hersch, no, sino para ver cómo se destruye el gasoducto. Por lo tanto, Hersch está identificando al asesor de seguridad del presidente Biden, a Sullivan, como uno... ...de los jefes de la orquesta, el director de la orquesta de la destrucción del gasoducto, obvio. Ojo, no hay que olvidar que Sullivan fue asesor de seguridad cuando el presidente Biden era vicepresidente del presidente Obama. Por lo tanto, esta línea de continuidad de Nuland desde el 2014 hasta hoy, esta continuidad del asesor de seguridad Sullivan de Biden... Vicepresidente hasta hoy, ¿ah? eh, hoy día tiene sentido, el, el periodista eh, Seymour Hersch, al parecer tiene una poderosísima fuente de información, aunque sea la única, pero que le ha dado datos extraordinariamente objetivos, certeros, que se confirman con la continuidad de estos funcionarios en el área más importante de las decisiones de los Estados Unidos, que es el Consejo Nacional de Seguridad. Ahora bien, dos datitos más, eh, Andrés. La destrucción, desde la perspectiva económica, la destrucción del gasoducto, que además pone en jaque a la provisión de gas ...para las familias y para las industrias de Alemania... ...y de, la, y de los países beneficiarios de la Unión Europea... ...económicamente han beneficiado... ...benefician y van a seguir beneficiando... ...a las empresas petroleras de los Estados Unidos... ...encargadas del transporte del GNL, de, de, de, del gas... ...y cuáles son esas empresitas, las que tú has mostrado... ...la Chevron en primer lugar y la ExxonMobil, además de otras tres o cuatro empresas entre las que trabaja el hijo del presidente Biden. Está, mira, cómo cierra el círculo y por eso, y por eso el, el, el periodista Seymour Hersh se atreve a sus 85 años a hacer una denuncia categórica señalando que aquí hay tres responsables. Sullivan, asesor de seguridad... Nuland, que, que está trabajando en el Departamento de Estado ¿no? como secretaria como subsecretaria de Estado y por supuesto el secretario de Estado eh, que es el señor Blinken. Anthony Blinken. Los tres son los que han tramado, según el periodista, este atentado terrorista. Todavía no vamos a ver sobre lo que significa el atentado en sí mismo. Pero entonces ya tienes la figura clara. Bien, ¿Qué, ¿qué ganaba, qué gana el señor Seymour Hersh para denunciar a sus 85 años esta operación de la CIA y de los, y, y de lo, de, de los eh, especialistas en buceo en aguas profundas? Es CIA y obviamente el Pentágono. ¿Qué gana el señor seis mujeres a los 85 años. Simplemente el descargo de su conciencia, porque este periodista, para nuestros eh, televidentes, es uno de los periodistas más valientes, me, es uno de los periodistas más prestigiosos de los Estados Unidos, reconocido por dos denuncias anteriores que han tenido absoluta demostración objetiva. Primero, el señor, este periodista, de, eh, denunció en 1969, Andrés, la masacre de una comunidad vietnamita en la guerra de Vietnam que se llamó la masacre de My que es la masacre que cometió un oficial del ejército norteamericano, los masacró a niños, ancianos, a mujeres, mandó a que sus soldados violen a niñas y a mujeres a... ¿eh? en un acto demencial que nadie se había atrevido a, a, a denunciar el año 1968 y lo hizo este periodista Seymour Hersh y eso conmovió a todo el mundo. Y la segunda denuncia de gran calado político fue la denuncia que hizo este mismo periodista con datos de varias fuentes sobre las violaciones atroces a los derechos humanos, la tortura, el asesinato selectivo, ¿no es cierto?, de supuestos combatientes, ¿ah? supuestos combatientes eh, terroristas en, en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak. Por lo tanto, esta, esta denuncia tiene un valor extraordinario en esta perspectiva de lo que es. La guerra o la lucha contra el terrorismo. Lo que ha ocurrido con la explosión del gasoducto es una atrocidad. ¿ah? Eh, en términos. Juan Ramón. Sí, dime. Y una, una, una cuestión más. Si no, si no fueron ellos, ¿quién podría haberlo hecho? Sí. ¿No? ¿Quién, ¿Quién podría haber organizado un atentado como este? Y encima le quisieron echar la culpa a Moscú, ¿no? Ya, ya vemos sí, pero no, no te olvides, Andrés, no te olvides, que primero, claro, le echaron toda la prensa, la prensa hegemónica a, a, afiló los colmillos para echarle la culpa a Rusia. No había ninguna razón sustentable racionalmente para que Rusia destruyera su propio, su propio gasoducto. Este es que había que ser demasiado idiota para él. Oh, ahora... El otro, los otros implicados en este acto terrorista tienen que ver con Noruega. Noruega se beneficia directamente de este acto terrorista porque ha incrementado el volumen de sus exportaciones de gas a la Unión Europea y por lo tanto tiene más recursos. Estados Unidos casi le ha duplicado la venta de gas ...a la Unión Europea y por eso hoy día los europeos tienen una, el, el, este problema de la inflación. Es decir, no solamente están terminando con la economía europea, sino que están engordando... ...¿no es cierto?, las cuentas bancarias de las empresas petroleras más importantes de los Estados Unidos. Han convertido de verdad a los europeos, desde esta perspectiva para decirlo de una manera muy breve, ¿no? los han convertido en unos peones de quinta categoría que lo han obligado al presidente Scholz, al, al, al canciller Scholz, a viajar a América Latina en busca de, de energía. Es decir, lo han humillado de tal manera los norteamericanos al canciller que ha tenido que venir a América Latina, cosa insólita que lo haga un canciller alemán, porque América Latina es casi como un territorio sagrado, que está obviamente controlado por los Estados Unidos, y la llegada de un canciller a América Latina es insólito para la política exterior de los Estados Unidos, pensando en la doctrina Monroe de hace 200 años. Pero, lo han obligado a venir a buscar litio, gas, a, a que los, país, los nueve países de América Latina entreguen las armas a Ucrania, etcétera, etcétera. Y entonces, el último dato, y esto, esto es lo que, lo que se teme, es que para desarrollar un acto demencial, un acto terrorista como este que ha desarrollado la CIA y el equipo de buzos del Pentágono, para que se produzca esa, esa, uh, este acto se tenía que haber informado lo que se llama al grupo de los ocho, que son ocho senadores que son los que deciden dónde se hacen operaciones encubiertas en algún lugar del mundo. No informaron, no informaron y lo que hicieron fue con, más bien impulsar una operación que les, que les permitió no informar al Congreso. De aquí en adelante, Biden va a tener serios problemas por haber eludido a una, una información de tal envergadura que va a poner en serios problemas a Estados Unidos, porque no solamente a Estados Unidos va a, van, a, van a acusar de este acto de terrorista las empresas desde Gazprom o las europeas, sino que Rusia va a tener que hacerle un proceso penal a los Estados Unidos en el marco de las Naciones Unidas. Juan Ramón, antes de irnos, me gustaría que podamos leer dos tweets. Vamos a ver si los podemos ver en pantalla con un dato que me, que me preocupa mucho. Esto lo publicó Elena Villar, corresponsal de Rusia Today en Washington esta semana. Porque después de esta denuncia, Victoria Nuland fue a charlar al Senado, ¿no? Entonces, fíjate lo que publica Elena desde Washington. Ojo a este intercambio de Marco Rubio con Nulan, ahora en el Senado. Rubio le pregunta si es cierto que hay laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Nulan dice que sí y que ahora les preocupa que caigan en manos rusas. Vamos a ver el siguiente de Elena, el siguiente del hilo. Rubio le dice que ahora hay mucha propaganda y desinformación sobre el tema, sobre el atentado, la peligrosidad de los mismos... Me está costando leer. Eh, Se refiere a gobierno chino. Nulan le responde que no le... Ahora sí. Nuland le responde que no le cabe duda de que si hay un ataque biológico habrá sido, habrá sido de los rusos. Por estas cosas yo digo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, lamentablemente. Y también que el, por todo lo que vimos en el programa de hoy, Juan Ramón, que la denuncia de Hersch es eh, muy verosímil. Y eh, es obvio concluir que los intereses que resultan beneficiados de la voladura del Nord Stream ya los hemos expuesto claramente en el programa y los expone también Hersch en su nota, que por supuesto la recomendamos. No, no, creo que eh, es importante eh, agregar a tu comentario, Andrés, una declaración de la que fue eh, canciller, eh, la ex ministra, sí, canciller de, eh, de Austria. ¿Y qué dice la canciller de Austria, eh, y, que, y es una nota de F lo que dice la canciller que llegó a oír de sus colegas estadounidenses desde el 2018 ¿ah? que estaba relacionado con la intención de garantizar que el Nord Stream nunca llegara a ser operativo, lo que dice la canciller es que los funcionarios estadounidenses eh, en Europa estaban obsesionados para ver el gasoducto ¿ah? convertido en chatarra en el fondo del mar, que es la declaración que hace Nuland ante uno de los comités del Congreso norteamericano. Es decir, no sé, ¿qué, qué, otras, qué otros indicios más habría que agregar a este hecho que desde mi, desde mi punto de vista de verdad es demencial? Y por eso es que hay que tratar de explicar esta guerra brutal, genocida, que Estados Unidos le ha declarado a Venezuela, precisamente, ¿no es cierto?, para quedarse con su petróleo desde el año 2000 en adelante. Y hoy día sí podemos ya entender la demencialidad de las guerras que Estados Unidos ha llevado adelante contra Afganistán, contra Irak, contra Siria, ¿no es cierto?, para quedarse... ...con sus recursos naturales. Este es un hecho que confirma esta voracidad geopolítica de los Estados Unidos... ...de sus agencias de inteligencia, de sus agencias de seguridad... ...que no tienen el menor escrúpulo para echar por tierra inclusive un proyecto de paz... ...y de estabilidad y crecimiento económico entre Rusia y Alemania... A Estados Unidos, en definitiva, en definitiva, no le interesa en absoluto la paz de ninguna región mientras no se beneficie económicamente de ese contexto. Estamos hoy en este conflicto entre Ucrania y Rusia llegando a límites insólitos. Andrés, creo que sí, para, ya para ir cerrando la nota, un grupo de, de senadores, si mal no recuerdo, Uh, ha firmado una petición al presidente Biden para que cese la guerra, para que cese el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, dicho de otra manera, para que cese el conflicto. El otro elemento que creo que es importante es que la corporación Rand, la misma corporación que asesoró, que estimuló el conflicto Ucrania-Rusia, le está pidiendo en un informe reservado que el profesor Jalife lo ha hecho público hace una semana que Estados Unidos debe eh, desarrollar un conjunto de tareas diplomáticas para que cese el conflicto. Hasta el día de hoy, de acuerdo al informe europeo y norteamericano, se han gastado 120 mil millones de dólares en este conflicto, 120 mil la mayor parte de esos recursos son del pueblo norteamericano. El 45% creo que son los que corresponden a los recursos de la Unión Europea. Con 120 mil millones de dólares, imagínate hoy día lo que podrías estar haciendo en la frontera entre Turquía y eh, Siria para, para salvar la vida de millones de personas. Y claro... Como el imperio no tiene límites, el imperio le impuso a Siria medidas unilaterales que hoy día le impiden llegar recursos económicos y apoyo y asistencia humanitaria a Siria. No solamente destruyen países, sino que bloquean la posibilidad de que estos países puedan recibir asistencia humanitaria en el momento más oscuro que están atravesando las comunidades del de, de, de, del pueblo sirio. Esto realmente es algo que nos debe llamar la atención, nos pone los pelos de punta y por lo tanto la presencia de Richardson en América Latina amenazándonos a, porque tenemos eh, re, recursos naturales potenciales para la continuidad hegemónica norteamericana nos debe preocupar muchísimo como le debe preocupar al mundo esta arrogancia imperial de los Estados Unidos. Seguiremos la próxima semana, Juan Ramón, cuando abramos esta ventanita por el Avia Yala nuevamente el domingo a las 20. Un abrazo grande. Un abrazo grande y muy buenas noches a todos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en Coordenada Sur por este canal Avia Yala, con un agradecimiento especial a todo el equipo técnico que nos soporta domingo a domingo. Muchas gracias. Buenas noches.